Siquión Eje de las Rosas se refirió de esta manera Tras no ser elegido el pasado 16 de agosto El nuevo presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Luego de que los ediles incumplieran la llamada regla de oro Acordada por las principales organizaciones políticas dominicanas El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Por incumplimiento y respeto de los miembros de, de, de, algunos, de uno y otro partido eh, ahí se ha dilocado y, y parece y, la, y también la, las ambiciones personales eh, que es un derecho que tiene cada quien de querer presidir eh, no ha sido posible, ni han tenido la ecuanimidad de, de ellos eh, ponerse de acuerdo y entonces eh, lamentablemente ayer no, no fue posible la elección de ese bufete, yo espero que ante esa eh, conformación de que no hay un solo partido que tenga una gran mayoría, hay muchos que hacen mayoría pero en la alianza que hicieron se han distorsionado, yo espero que ellos en esa situación piensen entre todos en San Francisco de Macorís y busquen una armonía y, y elijan a alguien o uno de esas o de esos regidores. Que traiga la armonía para que se siga trabajando a favor del pueblo de San Francisco de Macorís en paz. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.